Crisis, pánico y cuatro heridos dejó un ataque a balazos contra Fernando Flores, alias La Zorra, en las inmediaciones del Centro de Salud Urbano Francisco y Madero, la mañana del martes 29 de junio en la jornada pediátrica de vacunación anticovid. Dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta son los responsables de abrir fuego a su víctima, en dirección a la fila donde niños y sus padres esperaban la vacuna. Los implicados no han sido detenidos. Fernando Flores es investigado y continúa hospitalizado después de los impactos de bala que recibió, pero aún no hay información de su situación legal. El plomo alcanzó a dos menores de edad y a otro adulto, el cual ya fue dado de alta, mientras los infantes que están estables continúan bajo seguimiento y en observación médica. En tanto, el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, en videoconferencia de prensa, lamentó el hecho violento y advirtió que pronto se sabrá la identidad de los responsables. Es muy lamentable, es un hecho de violencia que no podemos admitir, porque en Puebla no admitimos que la violencia se normalice. Primero hay que establecer, y esa instrucción ya la di yo a la Secretaría de Seguridad Pública, una vigilancia en todos los centros de vacunación. Entonces, lo que les quiero decir a todos es que es un hecho lamentable, que va a quedar esclarecido, que es la Fiscalía General del Estado la que va a determinar la identidad de la persona que fue atacada, sus vinculaciones con el crimen organizado, sus vinculaciones y pronto se sabrá en entrevista, en el lugar de los hechos, personas denunciaron que en la Junta Auxiliar de la Libertad sufren delitos frecuentemente, por lo que cuestionaron la falta de seguridad. Ha visto desde que vienen siguen las muchachitas, han querido asaltar, han las sacado. A mí me, me, las fue, mí me asaltaron en esa Así, si Le hablas a la policía uh -huh. nunca llega, llega hasta después de que ya pasó. Es un problema realmente harta, la Francisco y Madero era muy, muy difícil. Fernando, alias La Zorra, fue detenido en Puebla por diversos delitos y en 2020 la Secretaría de Seguridad Pública lo trasladó al Centro Penitenciario de Oaxaca por tratarse de un reo de alta peligrosidad y tener cargos vinculados a múltiples asesinatos. Gracias.